Por qué les juro por mi vida que hice el parry. Muy buenas gamers, bienvenidos al siguiente capítulo de nuestra gameplay de Cuphead. Entonces, en este capítulo, Cuphead, bueno, Mugman versus Trotita eh, de Minecraft. Ay, a ver cuánto. Ay, se desconectó mi control. Lo siento, niño Minecraft, pero hoy te toca, ¿eh? Hoy te toca la putiza de tu vida Yo creo que es necesario el eh, de invencibilidad Este niño Minecraft hace trampa, se nace. Otra explicación no, no la encuentro No quería hacer esto Eso, eso no, no lo quería hacer Oh my god, el niño Minecraft no se me puede complicar tanto Uy What, por qué no lo puedo Por qué en el otro lado sí y de este no Eso es racista ¿Por qué de este lado sí y del otro no? Es que eso, es que esto es una rata racista. Hay que darle un merecido por racista. Luego se pone a hablarme. No sé qué idioma. Seguramente un idioma inventado por un niño del fan del Minecraft. Probablemente. ¿Por qué? Les juro por mi vida que hice el parry. Oh, what? Oh, what? Oh, wow, un gato Es que no, simplemente no Bueno Igual vamos a disfrutar de darle su merecido a esta rata ¡Ay, demonios! Pensé que iba a sacar fantasmas Que era más pendeja, ¿verdad? Pensé que iba a sacar... ...fantasmas Es que no había nada que pudiera hacer La verdad esta arma está muy buena. Oh. Bueno. ¡Ay, casi lo venzo! Pero bueno, es una mal rato del Minecraft. O sea, no, no es la gran cosa. Bueno, técnicamente el último es un gato. Y cae en el techo. ¡Ay, caen del techo cosas! Se me olvida eso. ¿Cómo se te puede olvidar eso? No sé, se me olvida simplemente. Quiero ir a comprar algo. Había una tienda en esta parte. Vamos a ver. Quiero comprar... Otra arma. Goodbye, Goodbye. Dice: Es que no entiendo. O sea, estoy hasta acá, pero me sigue pegando. Uff, ahora que lo pienso, esto es una clara referencia a Tommy Jerry. No mames, ¿no se murió? No mames Les que... Ay, le faltaba nada para morirse Ok Ok Le faltaba nada para morirse Ah, oh, demonios Bueno Ni modo, hace la vida Ay, no había nada que pudiera hacer Bueno, sí, podía saltar No Maldito feo, maldito feo Maldito feo es que ahí tengo. se me hace que ahí debería de cambiar el chaser. Pendejo no tengo el chaser, tengo el charge. No, es que a veces hago el party, pero como que no lo detecta, no sé. Creo que sí voy a, voy a conseguir. No, no, no, no, no, no. No necesito el poder de invencibilidad. Lo que necesito.. Es partir de la cara Si notan que estoy un poquito jugando mal Es porque hace rato jugué y ahorita estoy cansado, la verdad Por eso si notan que estoy un poco cansado, la verdad Con sueño Pues sí, la universidad del juego, todo es bastante agotador Es que salto y a veces no me registra que salté Me dice, no, no saltaste, güey Es pura mentira, puro choro No puede ser, ¿cómo no se murió? Las otras veces <ríe> que le he pecado ¡Ah, oh, verga! ¿Cuánto le hace eso? No, pues si sí le hace buen daño. Creo que le voy a aventar Agreed. varios de esos. Este, pues no es un bot muy difícil realmente. Lo que tiene más bien es que es molesto. Tan molesto que a veces prefiero morirme a seguir luchando con Agreed. él. <ríe> ¡Ah! ¡Suscríbete! Agreed. Estupidez que suponía que debía ser ahí. Por favor, ahora aplicar la estrategia de jugar callado para romperle el hocico, pero bien. Ay, no siento que estuve cerca. Siento que estu no, no estuve tan cerca, la verdad. Siento que está mejor el pegarte con el este. Es que no, no me gusta que me pegue con las bombas Porque es lo del ataque más pendejo del universo Entonces no me gusta que me pegue Es que no entiendo No entiendo la verdad Que cuando se me empiezan a complicar las primeras fases Ahí se pone feo el asunto No es que no Es que no, ese ataque no Esta fase no, más bien Ningún ataque de esta fase es de esquivar What? ¿Qué me pegó? Me estoy desesperando con este jefe No sé por qué ¿Por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué usa el dash en ese momento? Ve eso, es que Justo en donde voy a caer hay fuego De sus bombitas Y de alguna forma ya no, ya no hay música No sé por qué no sé por qué de repente se cortó la música Ah, volvió la música Y esa base de jazz Estúpido gato, esto es uno contra uno, ¿qué haces aquí? Esto es uno contra uno, cabrón, ¿qué haces aquí? Ay, maldita sea, se me olvidó eso Estúpido gato, no sabes qué es uno contra uno Es que no, no había forma de esquivar y de alguna forma me pegó. De alguna forma sigue vivo. ¿Por qué sigues vivo si ya te metió un chocololo en la chocolola? Ay, hijo de tu re. No, no. No, no debo de ser grosero. Se metió en quitar esa maña de decir groserías. Es que no hay forma de esquivarlo ahí. A ver, es que.. Ya me desconectó control Miren, miren, miren, le estoy picando, le estoy picando, le estoy picando, le estoy picando Y no funciona Menos mal no es un juego online Si no estaría afectando a mis compañeros O me estaría humillándome básicamente Ya funcionó, entonces vamos a pasarlo Vamos a pasarlo bien Necesito un buen contenido para el video Necesito Necesito ganarle bien Porque si están aquí Para aprender a jugar Cuphead créanme que ya no soy el youtuber que quieren ¡Ay, demonios! Justo me metió mano, ¿eh? Metió mano Mira, ya te metí un chocololo, cabrón Ya te metí un chocololo y no te mueres Ay, ya te moriste, ok Primera vez que con cuatro golpes Ok, ok, ni pedo, ni pedo, ni pedo Si ya te mueres, por favor Al fin, al fin, al fin Era el ratón Si era uno contra uno después de todo A ver, vamos a ver Nada mal, bueno si, sí. muy mal, pero... uff, Al fin, vencimos al jefazo eh. Entonces... Ay, por mejor acá, ¿qué hay? Señor Tortuga, ¿qué pasó? You boys think your situation is a multicolor mess, don't you? ¿Qué te refieres? But what if I told you there was a way to say to... Eh, ¿qué? Oh my god, me acabo de decir que hay una ruta pacifista. O sea, no matar ningún enemigo, no, gracias. A ver, ¿esto qué es? Hyces, Hygens. Vamos a ver. Vamos a ver qué es esto. Bueno, un avión. No, gracias. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en otra. Adiós.